Ya, yeah, de mamados. Vale, vale, vale Vamos a comenzar este video con una advertencia Y bien gorda Si eres sensible o tienes el corazón débil Este video no es para ti Ya que lo que estás a punto de ver Podría considerarse que es lo más kawaii Que vas a ver en toda tu vida Así que una vez dicho esto Vamos a comenzar de una buena vez el anime nos ha mostrado varias de las cosas que podríamos considerar son las más épicas del mundo, desde mundos fantásticos, personajes impresionantes, que día a día nos inspiran y nos hacen pensar que al final del día pues no todo fue tan malo. Además de eso, el anime nos ha permitido ver algunas de las criaturas más grotescas que algunos hayamos visto jamás y por su contra también hemos visto varias de las criaturas que más de uno mataríamos por tener. Es así que el día de hoy me, me di a la tarea pues de buscar por internet todas aquellas esas criaturitas que hemos visto y que órale quisiéramos tener de mascotas. Así pues disfruta de ese top 7 mascotas o criaturas que todos quisiéramos tener del anime. Número 7. Cube de Madoka Magica Vale, vale, vale. Comencemos con algo grande metafóricamente. Madoka Mágica es un anime que ha cambiado la manera en la que veíamos pues, a los animes del tipo chica mágica. Y es que Madoka es de esos animes que en apariencia no tiene nada de espectacular. Pues lo que en verdad impresiona y no me dejarán mentir es la trama oscura en la que se desarrolla. Como sabemos, las chicas de este anime alguna vez fueron simples estudiantes de preparatoria que vivían su día a día hasta que una extraña criaturita del aspecto tierno e inocente llegó para castrarles toda su maldita vida. Kyuubai es un ser del que poco se conoce pues en el anime lo único que sabemos es que es capaz de otorgar poderes mágicos a toda aquella chica que lo desee claro a un precio pues bastante altito eh aún así es indiscutible que más de una chica o chico yo no juzgo Debería de tener a este peque como una mascota, aún así yo no lo recomendaría. Número 6. Con, The Bleach. Bleach nos narra la historia de Kurosaki Ichigo y de cómo su vida es cambiada el día en que un monstruo ataca su casa o algo así. La verdad es que hace mucho tiempo que me la vi y bueno, ya casi no me acuerdo de nada. Dejando de lado que al parecer Ichigo es una mezcla de humano, arranca, shinigami, hollow, frisbee y helado de vainilla, la serie nos ha mostrado un montón de seres amorfos y pocos amigables, y aún así se las arreglaron para mostrarnos un personaje pues bastante curioso, Con es un alma artificial creado por motivos de guerra o algo así, parte de un experimento que terminó fallando pues miserablemente, y junto con sus compañeros fueron sentenciados al exterminio, Aún así y por razones místicas, Kong logró, o más bien, tuvo la suerte de sobrevivir y mezclarse con otro tipo de almas. Siendo Ichigo y Rukia uno de los primeros seres en ver a Kong como un amigo o algo más que solamente una herramienta, deciden quedarse con ellos. Kong es alegre y con sueños de grandeza, aunque tampoco hay que olvidar que es bastante pervertido. Aún así no niego que al menos yo sí lo quisiera de mascota, o bueno, algo así. Número 5. Kerberos de Sakura Carcaptor Salido directamente de las manos de las hermanas Clam, Sakura Carcaptor es la historia de cómo una niña aparentemente normal se convierte en una maga muy poderosa, claro, en principio. Sakura un día estaba en su casa limpiando, creo, cuando de repente escucha un ruido viniendo del estudio de su padre y en lugar de llamar a la policía o a un adulto como toda niña normal, decide investigarlo por su cuenta. ¿Y qué sucede? Bueno, resulta que un libro que tenía cartas mágicas es liberado repartiendo su contenido por todo el vecindario en lugar de por todo el mundo, despertando consigo a Kerbero, el guardián, supuestamente, de estas cartas. Kero, como le dicen los cuates, o al menos eso pensamos, es un personaje simpático y glotón, bastante glotón, pues Pedeco puede pues puede comer más de lo que su pequeño tamaño le permite, es aparte de eso un poco bobo y confiable, una mezcla un tanto rara. Número 4, Hauk, de Nanatsu no Tansai, o al menos creo que así se pronuncia. Me gustaría hablar mucho de este anime manga, pero lástima que solamente me vi el primer capítulo, así que trataré de resumir lo que encontré en la Wikipedia. Hauk, porque así se pronuncia, es un cerdito rosado bastante grande, que para sorpresa nadie se lo ha comido aún, y es que aparte de su habilidad para hablar resulta que es uno de los encargados del bar Borhat, compañero de melodias, el protagonista de la serie, creo, Howe tiene una personalidad un tanto opuesta a este, pues tiene mucho más sentido de responsabilidad que los demás, además de proteger a Elizabeth de los ataques pervertidos de este supuesto capitán. Su apariencia es redondita, lo hace un animalito pues bastante adorable, como para querer tenerlo en casa, destriparlo y hacerlo carnitos. Número 3. Happy de Fairy Tail. ¿Qué puedo decir de Fairy Tail? Uno de los animes más exitosos y populares en la sociedad otaku, con una comunidad tan grande a nivel mundial y que comparte cara a cara y que compite cara a cara, pendejo, contra los grandes. Ay, debo mejorar mi... Ah. En un mundo donde la magia existe, los magos se reúnen en pequeños puntos llamados gremios, Natsu, el protagonista, es un mago clasificado como Dragon Slayer o algo así, en busca de su padre, que curiosamente es un dragón, siendo que Natsu es un asesino de dragones, junto con Happy y otros personajes, se embarcan en aventuras bastante locas pero interesantes. Happy es un gato volador para Lanchín que lo único que le falta hacer es reproducir música en MP3 y reproducir videos en 4K, sea lo que eso sea, como en mi celular. Gracioso y bobo, Happy es una de las mascotas más populares y por supuesto es el que más gente como nosotros quisiera tener, o eso quiero suponer. Así que vamos a darle el puesto número 3 para Happy. Número 2. Chopper de One Piece Después de que un loco pirata muriera en la horca, en la guillotina o algo así, nunca me he puesto a investigar, la comunidad pirata se embarcó en una de las búsquedas más épicas jamás hechas, la búsqueda del One Piece, un tesoro más allá de la imaginación y que solo poseerlo te hará el pirata más grande del mundo, jamás conocido el rey de los piratas. Luffy, en busca de este mismo sueño, se embarca en esta gran aventura, durante su viaje, conoce a mucha gente, y entre ellos está Tony Tony Chopper, que supongo es su nombre. Un ciervo que por obra del destino comió una fruta del diablo, dándole así la capacidad de hablar y con una de las historias más conmovedoras del anime. Es un compañero leal y además es médico, olvídate del seguro popular. Chopper está aquí para cuidarnos, es por esta razón y el hecho de su popularidad que se queda con este puesto. Número 1 Pokémon de... Pokémon... Vale, originalmente iba a poner solamente a Pikachu, Pikachu, Pikachu o como coño quieras llamarle Pero como es de suponer de que no faltará el hater o el hipster, he optado por poner a todos los Pokémon ¿Por qué? Bueno, pues en un mundo donde criaturas magníficas como estas existen, poner a uno en específico sería muy vago Hay tanta variedad de Pokémon y tantos gustos que escoger que resulta verdaderamente difícil pues tomar solamente a uno Además de que si en verdad existieran, cada uno tendría problemas para escoger al suyo propio. Es por eso que mejor englobo a todos los Pokémon en este primer puesto. Ahora bien, déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu mascota preferida. Y si por alguna razón no está aquí, déjame, dime para ti cuál sería tu favorito. Si el video te ha gustado, regálame un like, comparte el video y si quieres y andas de buenas, pues suscríbete. Yo fui Crazy Digital Tree y nos vemos en la siguiente. Bye Nid. <laughs> I don't love it. <laughs>